Bueno, para no seguir demorando, falta que se sume Axel Didrikson. Quiero en primer lugar recordarles que estamos en el foro de desafíos de la educación superior, que organizamos tres grupos de trabajo de CLACSO, el grupo de trabajo de Arte, Ciudadanía y Educación, que acá tenemos dos coordinadores, la rectora Sandra Turlucci y el decano Damián del Valle de la Universidad Nacional de las Artes, el GT Movilización Social del Conocimiento y el GT de Derecho a la Educación, que allá está Sibeli y, y el equipo. Y lo organizamos conjuntamente con la NUIES, que también está Sergio Martínez aquí acompañándonos y gracias al apoyo de la pudimos hacer este foro realidad. Y también quisiera antes que nada agradecer a todos los, que, los y las que nos están mirando por streaming, sabemos que el foro está siendo transmitido por, por Claxo, así que un saludo que no los hemos incorporado mucho en estos días, pero un saludo también para ustedes que nos están acompañando. Bueno, ahora tenemos esta última mesa de esta primera parte del foro para seguir discutiendo, tendencias y futuros para la educación superior, un balance de las conferencias regionales y mundiales. También en línea con la presentación inicial del subsecretario Luciano Concheiro, el diálogo que se estableció al inicio y el panel que nos antecedió. Nos acompañan en esta, en esta mesa, y los voy a nombrar conforme están aquí presentados, nuestra rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, el profesor Gerardo Caetano de la Universidad de la República y también eh, parte del comité de directivo de Claxo en otras ocasiones y múltiples, eh, múltiples identidades más, pero sobre todo latinoamericanas, eh, el profesor, el doctor Axel Didrickson, también de aquí, de esta casa de estudio, y agradecemos también a la UNAM por todo el apoyo, y consultor y, y asesor de, de UNI, y el decano director, Damián del Valle, del Departamento de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes. Así que dicha esta presentación, le voy a dar la palabra a Damián para que comencemos con, este, con esta intervención. Hola, bueno, ¿qué tal? Eh, buenos días, casi sí, acá las buenas tardes son mucho más tarde que en Argentina, así que buenos días todavía. Eh, voy a tratar de trazar una idea muy general para dar inicio a este panel, aprovechando que me toca eh, hablar primero, pero también considerando que el, la continuidad del panel anterior, eh, muchas de las cuestiones que, que también había pensado plantear fueron dichas, así que voy a, voy a trazar para este inicio una, un, un esbozo un poco más, más amplio y general tomando también algo del título de este panel tendencias y futuros de la educación superior comenzar diciendo que la pandemia del capitalismo financiero y del neoliberalismo y su nueva versión conservadora, neoconservadora y antidemocrática ya hace varios años que viene disputando y trastocando la idea de universidad que en nuestra región se fue configurando con avances, con retrocesos, con, con muchas luchas, con trágicas pérdidas también en muchos periodos, desde la reforma universitaria del 18 hasta hoy. La universidad que tenemos en este sentido es producto de una sucesión de procesos de democratización y de desmocratización des a lo largo de por lo menos un siglo y este proceso no es para nada lineal, eh, por lo tanto, lo primero que me interesa dejar apuntado es la, la importancia de pensar los futuros, pero sin desconocer, por supuesto, el pasado, identificando las tendencias, pero también el derrotero de las luchas democráticas por una universidad autónoma, popular, más justa, democrática e igualitaria. En la, en la mesa anterior, Martín y casi todos los colegas, las colegas, diría, hicieron varias referencias concretas también a estos rasgos y a estas tendencias. Podemos decir que ya hace un muy largo tiempo, las universidades están en una zona sísmica de alta actividad, y permítanme la metáfora, eh, esta metáfora en esta ciudad que sabemos que se mueve bastante, a mí todavía no me tocó, eh, pero me lo han dicho, espero no experimentarlo de todos modos, así que me voy a referir de, con esta metáfora, y en la que estamos tratando o sea de, de fortalecer los cimientos eh, de nuestras universidades apuntalando sus vigas, resistiendo los embates de la mercantilización y del productivismo, enfrentando su refuncionalización pragmática y también derribando algunos muros que necesitaban ser tirados. En ese escenario se desató un nuevo terremoto, una nueva pandemia, la del coronavirus, que en su emergencia produjo muchas innovaciones y modificó muchas inercias, pero también no podemos perder de vista eh, como, todo en, como en todo proceso exógeno, nos puso, nos pone ante situaciones en las que podemos estar condicionados a derribar los muros que justamente son los que queremos sostener y forzados a apuntalar las vigas eh, incorrectas. En este sentido, la pandemia, como crisis total, aparece a la vez también como crisis y como oportunidad. Y por eso cualquier refuerzo que estamos obligados a hacer, eh, sabemos que se afirma sobre la base de, un reconocimiento de una, del reconocimiento de una permanente inestabilidad. Pero también nos alerta sobre la necesidad fundamental de dejar espacio para la flexibilidad conceptual, experiencial y operativa. ¿no? Creo que tenemos más que nunca que aprender de la experiencia, de lo que hicimos y de lo que estamos haciendo, de lo que nos está pasando y hacerlo en lo posible desde una lectura histórica. Eh, unir pasado y presente para proyectar un futuro sobre el que podamos incidir sin que nos fuercen las tendencias o los poderes constituidos hoy se habló mucho en, en todos los paneles previos de, de las conferencias regionales y la mundial estamos ya cumpliendo cuatro años de la conferencia regional que se realizó en córdoba en el 2018 eh, que ratificó, no sin lucha también, el sendero que se había trazado en el 2008 e iniciado en el 98, eh, como se fue planteando ¿no? en, a lo largo de, del día de hoy. Y apenas saliendo, diría yo, de uno de los mayores desafíos sanitarios, pero en el medio quizás también de uno, uno de los mayores desafíos socioeconómicos, ambientales y culturales que, que afrontó la humanidad, a nosotros y a nosotras, universitarios y universitarios de América Latina, eh, se nos impone, creo, una pregunta, o por lo menos quería eh, ofrecerles esta pregunta, que es cómo vamos a posicionarnos, cómo se va a posicionar la universidad pública en la disputa por la narrativa acerca del futuro de nuestra sociedad y por el futuro de, una, de nuestra universidad en particular. La importancia de esta pregunta, creo... Eh, radica en que no podemos deslindar el futuro postpandémico de las pandemias anteriores a las que ya veníamos sometidos, porque apenas va pasando el peligro sanitario, estamos quizás más que nunca frente a un conflicto ideológico y político sobre la definición de la naturaleza de la crisis y los caminos de futuro, tanto de la sociedad en general como de la universidad en particular. Si nuestras universidades, si nosotros como actores de la universidad, los docentes, los estudiantes, eh, bueno, el, el, los sindicatos, no todos eh, los gestores universitarios, las redes, eh, no podemos hacer frente a esa pregunta, la universidad sin duda va a estar más debilitada que antes frente a fuerzas que ven este escenario como una gran oportunidad para lograr imponer más aún la lógica mercantil desreguladora que busca quitar a las universidades de cualquier misión social pública y transformadora en pocas palabras se trata de una alternativa entre por un lado un retorno acrítico a una normalidad lo, lo que significa esa palabra más rápida y lo menos conflictiva posible inclusive haciendo algunos cambios para que todo siga igual y por el otro la convicción de no dejar pasar el terremoto de la pandemia para apuntalar aquellos cimientos que mencionaba recién es decir ese proyecto de universidad que sea un actor estratégico en la generación de una alternativa al modelo de sociedad y de civilización en el que estamos viviendo. Parte de estas respuestas pueden llegar o venir de la mano de las formas en que veníamos respondiendo a los ataques antes de la pandemia, pero creo que no pueden agotarse en ellas, tenemos que verdaderamente repensar nuestras estrategias de cara a un mundo en el que se radicalizan las afrentas a las universidades públicas, y a la educación pública en general, podríamos decir incluso al sentido de lo público en general. Ahora, y para ir terminando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de universidad latinoamericana? Eh, esto, por supuesto, no significa que no debamos reconocer o que no, so no sepamos de la gran diversidad que existe en nuestros masivos sistemas de educación superior. Claramente, eh, la diversificación y la, diversi y la diferenciación institucional es uno de los datos quizás más visibles de las últimas eh, cuatro o cinco décadas, podríamos decir, de lo que está aconteciendo en, en todas nuestras universidades en este continente. Esto, a priori, no es bueno o malo, excepto cuando constatamos que esa diferenciación es promovida o guiada por las fuerzas de, del mercado que buscan reducir la idea de universidad, en el mejor de los casos, a una expendedora. O certificadora de competencias para el mercado de trabajo, cuando no en el peor buscan directamente ensanchar el propio mercado educativo para simplemente ganar dinero a partir de la esperanza de nuestros jóvenes. Por eso estamos convencidos que existe un modelo de universidad eh, latinoamericano que se opone, como quedó claramente y, y, y justamente muy claro en las conferencias regionales de UNESCO que se mencionaron, al avance mercantil desenfrenado. Ese modelo encuentra una clara form eh, formulación en la conferencia del 2008 y del 2018 que se sintetiza, y lo voy a repetir porque creo que debemos seguir haciéndolo, en la formulación de una universidad como derecho, como un bien público social. Eh, y nuestro continente llevó o lleva a cabo eh, en las últimas décadas a través de diversos tipos institucionales, esta idea de universidad como derecho, ¿no? Universidades emblemáticas, universidades regionales, universidades interculturales, universidades de artes, universidades pedagógicas y por supuesto acompañados de diversas políticas públicas. Por eso creo que el problema no es la diferenciación en sí, sino el sentido político de esa diferenciación. Hablar de la universidad en América Latina eh, para mí creo que recobra, eh, implica recobrar cierta épica, implica reconocer que existe un conjunto común de ideas representadas por aquellas instituciones que se reconocen en esta trayectoria histórica y política que va desde el 2018 hasta, 2000, hasta, el, 2018, desde 1918 hasta el 2018, pero bueno, también por supuesto hasta la actualidad. Implica reconocer que existe a lo largo del tiempo y del espacio, una cierta continuidad en la identidad de las universidades en las que nos reconocemos. Eh, en esta línea se fueron configurando una gran cantidad de redes académicas sobre la idea de producción colectiva de conocimientos, se fueron generando múltiples articulaciones políticas eh, internacionales amparadas en la voluntad política de garantizar una universidad como derecho. Y ahora sí, para concluir, y en esta línea... Creo que tenemos que seguir aportando desde espacios como este, de Claxo, como este foro, eh, muchas otras formas de articulación, eh, y como siempre dice nuestro amigo Axel, eh, tenemos que seguir aportando para la construcción de una sólida corriente de pensamiento político y universitario latinoamericano, que dé cuenta de que tenemos esta raingambre crítica y al mismo tiempo también propositiva que logremos avanzar en una nueva etapa de integración regional, también como se planteó desde el inicio de este foro, para aportar más y mejor a los problemas de nuestro pueblo. Estoy, o estamos creo yo, varios convencidos de que existe una idea de universidad latinoamericana, y esta no es una idea esencialista, sino es la que fuimos construyendo con nuestras luchas colectivas y por supuesto además siempre permanece inacabada. En honor a ello, hoy más que nunca tenemos el desafío de seguir repensándola para poder colaborar en la construcción de otro mundo, de un mundo mejor que este, por supuesto, y que aquel en el que si no nos tomamos eh, las cartas en el asunto, vamos a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Y ahora le damos la palabra a Axel Didrikson. Gracias, Daniela. Eh, buenas tardes buen día a, a todas y todos. Eh, yo, para aprovechar el tiempo y hacerlo también muy esquemático, este, propondría tres grandes tendencias de ruptura, de fases, que van muy pegadas al debate que hemos tenido en América Latina, eh, que van coincidiendo con las conferencias mundiales y regionales, pero que están en contextos distintos y periodos distintos, casi muy marcados a la fecha. El primero, lo reitero, lo voy a hacer muy esquemático, creo que la idea es meter estas eh, eh, caracterizaciones, no de una linealidad en el pensamiento, porque no lo hemos tenido, no ha habido rupturas, ha habido un replanteamiento a veces profundo, paradigmático de los de, de cómo abordamos este, los, las temáticas fundamentales de la educación superior, la sociedad, etcétera, eh, sino por ciclos que a, hacen referencia a rupturas y a, y a tendencias de cambio. Un primero que eh, fue previsto en la conferencia del 95-96, desde el documento básico, que ahí sí hubo un documento base, en la conferencia, rumbo a la conferencia mundial, a la primera conferencia mundial, y que tuvimos la primera reunión en la ciudad de La Habana, eh, hacía referencia a que se venía un cataclismo, siguiendo este, una crisis profunda, y que las universidades tenían que responder a esta crisis de fondo, transformándose radicalmente, ese fue el concepto que se utilizó en la, en la mundial, como nunca antes lo había hecho en la historia de la vida de la universidad. Y estamos hablando de milenios, ¿no? digo Esta era la lógica y se vino la crisis. Es decir, 92, 94 se viene la crisis inmobiliaria, la caída del este eh, del sistema financiero internacional, el desempleo, 60%, este, y lo que, por ejemplo, en Europa, que aparecía en ese entonces como el paradigma de la integración, el proyecto Bolonia, eh, etcétera, etcétera, entre 94 98 se construye con una expectativa de que puff, nos vamos para arriba, y entre el 98 y comienzos del 2000 se le empieza a hacer agua el asunto del, del proyecto Bolonia. El 2010 hasta se acaba, porque se presentaba como que el 2010 iba a ser el Europa, el espacio más importante de la ciencia y la tecnología y de la producción de los conocimientos y de la integración universitaria. Y pum, vale, un primer periodo. En América Latina, ¿qué teníamos? Bueno, esta expectativa de crisis y, por lo tanto, de respuestas de transformación de la vida universitaria, pero el, el, el marco dominante en el que estamos actuando era fundamentalmente la universidad pública. Tímidamente, en el 95 llegaban dos o tres universidades privadas, muy pocas quizá contadas, y en el 2008, en Cartagena, Llegó un grupito que, que decía, es que el, las universidades privadas somos de mejor calidad, pero lo decían casi bajo la mesa, porque, o sea, entonces el, el, eran las universidades nacionales y públicas el modelo dominante de universidad, las que concentraban mayor cantidad de, de, de población, que hacíamos este, la, el mayor porcentaje en investigación científica y tecnológica, teníamos desarrollo de la cultura, protección del medio ambiente, eh, se desarrollaba todas las áreas y carreras de las áreas del conocimiento completas, eran instituciones sólidas, se concentraba el mayor porcentaje del, de los subsidios del Estado, había una, una ampliación del acceso creció en 300% de los 70 hasta los 90 y principios del, del siglo la matrícula universitaria, se triplicó el, eh, fundamentalmente, hubo un crecimiento enorme de las mujeres en el ingreso hasta llegar casi al 40, 50% ya para los mil y tantos en algunos países, en algunos casos se universalizó, la, el acceso a la educación superior, como por ejemplo en la Argentina, en Uruguay, etcétera Y teníamos países, eh, 3, 4, 5, que representaban este proceso de privatización. Brasil, 90% de, de las instituciones y la matrícula en privadas. Colombia, 70%, Ecuador, 70%, hasta los países en Centroamérica con gran nivel de privatización, Perú, etcétera. Pero aún el modelo público era fundamental, en todos los sentidos. Ahí estaban los cambios, ahí estaba la presencia de la educación superior. Y en el 2008 esto fue evidente, primera fase. La segunda, en el 2008 bueno, este, a tal grado que en el 2009 llegamos a tal nivel de fuerza y de participación el grupo latinoamericano, famoso GRULAC, a, lo, a la Mundial del 2009, y se impuso el concepto de bien público y social, a pesar de que gritaron, brincaron el Banco Mundial, la OCDE, los europeos, los asiáticos, hasta los chinos. Decían, nosotros estamos construyendo la World Trade World Class Universities, etcétera, ¿no? clases de la clase mundial, en fin, tenían los el proyecto de las 100 universidades de China, las corporaciones en Japón, este, eh, los grandes eh, conglomerados eh, coreanos, eh, con las industrias, eh, la innovación tecnológica, los rankings, etcétera, eh, y por primera vez en una conferencia mundial se dijo: si no queda este pronunciamiento, estos principios que los latinoamericanos queremos, ahí Juan Carlos Tedesco, que era el, el de más alto nivel en el, digamos, porque ahí sí fue una conferencia intergubernamental de, de nivel 1, dijo: pues si esto no queda, todo el grupo latinoamericano se sale. Cosa insólita para la UNESCO, que salía todo el éramos un chorro además, todos los países ahí presentes, y quedó. Y así se adoptó como principio, esta fue la lógica de el este de los contenidos fundamentales de esto. La tercera fase viene hacia la de Cartagena, al 2018, y la cosa empieza a cambiar drásticamente. Se nos viene una, una ola de privatización, pero extrema, extrema privatización. O sea, países enteros que, por ejemplo, teníamos 30, 40% máximo, por ejemplo, en México, de escuelas privadas, algunas grandes, así medio, este, eh, que se ostentaban ser el MIT mexicano, qué sé yo, etcétera, eh, alcanzan la tasa de crecimiento per cápita más alta del mundo. Y la privatización sigue y alcanza y domina en Brasil, en Colombia se medio revierte un poco la situación por, por este las movilizaciones sociales que son fuertes, estudiantiles de las universidades públicas, etc. <coughs> eh, pero en términos generales llegan los proveedores internacionales, este, llegan las este, empresas transnacionales como Loret International que empieza a comprar Choros de universidades, sistemas enteros de universidades, y hay un crecimiento importante, e incluso en el 18 ya nos llegaron un grupo organizado de, este, de, de privados, diciendo las universidades públicas son lo peor que hay en el continente, las de más baja calidad. La, la escuela privada es la que tiene calidad y puede garantizar el, el este el mayor acceso, este, ta, ta, ta. Obviamente, pues, en las reuniones que tuvimos en el 18, cuando estábamos discutiendo la declaración, los rectores de las universidades públicas le dijeron: Perdón, hacen ustedes investigación, desarrollen la cultura, este acceso de, de sectores de población baja. Eh, se llega a otra fase. Y, obviamente, eh, teníamos la expectativa de contar con gobiernos en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, este, eh, de tipo progresista, que, que, que por ejemplo, en, en Argentina se crean más de 10, 12, 15 universidades nuevas, públicas, 17, autónomas, ¿no? ya ya no sé ni cuántas 17, crearon, son, ¿no? 17 en Brasil este, 18, casi 20, en, después este, en el periodo de Lula y Vilma, en, este, en México se quedan 50 y 70 y tantas universidades públicas de tipo más bien tecnológico y politécnico, ninguna federal, en Ecuador creamos, porque yo participé en una de ellas, cuatro universidades emblemáticas públicas enormes, este, de, de, en todas las áreas del conocimiento, en Bolivia se crean tres de los grandes grupos poblacionales interculturales, es decir, viene una oleada de respuesta, de creación de nuevas universidades, y es otro el debate, es otro el debate. La respuesta a la privatización es un crecimiento de la universidad pública. Y en el, 2008, por eso en el 2018, por eso refrendamos el carácter público, reivindicamos el movimiento del 18, este autonomista, eh, la vigencia de la autonomía, el derecho del, del subsidio público, eh, la garantía del, del derecho desde el plano de una política pública y de Estado, y el carácter social y la responsabilidad de vincularnos y la resolución de los grandes problemas nacionales. Segunda fase, dicha, así muy, muy general. Fue otro, el debate, otros... De uno revisa la literatura y encuentra perfectamente bien estas connotaciones, matices, eh, que dan cuenta de las perspectivas distintas en las que aparecía la discusión este, desde la perspectiva latinoamericana y que se expresó también en las conferencias mundiales y regionales. Y de repente, cuando estábamos ahí, entro al 3 al, al ¿No? que son tres minutos a la tercera fase que nos llega el chubasco infectado cuando estábamos saliendo del 18 con una declaración muy importante con expectativas de gobiernos que tenían apoyo en esto se llega a Bolsonaro viene el golpe de estado en Bolivia viene el cambio de Correa este con un imagínense llamaba Lenin este, que, a la ultraderecha, era una, una fase del neoliberal, en México afortunadamente tuvimos un cambio este distinto, progresista, este, de izquierda, eh, que, que se plantea poner en el centro la educación y la educación superior, como lo estamos haciendo eh, ahora, y, y, y otros tantos cambios, eh, eh, en Argentina, bueno, se gana ¿no? eh, el, la presidencia de este Macri con, con, con Fernández, este, y hay vuelcos ahí. Pero lo, lo que notamos es que todos estos procesos de dos fases nos segmentan el, los sistemas de educación superior. Aquí en la pasada mesa decían, enfatizaron, decían… La estratificación se, se hizo más pronunciada. Yo lo digo, se ha segmentado, porque está vinculada directamente a sectores socioeconómicos que se relacionen con instituciones directamente relacionadas a esto, división o jerarquización de sectores socioeconómicos en un proceso de segmentación socioeconómica, política este, y educativa, por supuesto. Eh, y entonces vienen eh, contracciones de recursos a las públicas, un nuevo crecimiento de las privadas que empiezan a inundar de nuevo, en fin, toda una problemática este, nueva que además se empareja mucho con un crecimiento de la mercantilización a nivel mundial. Prácticamente hoy en día la mayoría de las regiones, con excepción de África y América Latina, el, la privatización es el modelo dominante en el que este, ocurre las transformaciones y los cambios en la educación superior. Nos llega el, el, el, el, el chubasco infectado, 2020, y brum, ¿no? nos viene el cambio. Y estamos entonces ahora en este proceso donde eh, llegamos a una tercera conferencia donde priva la ambigüedad, nos dicen ya no hay bien público ni social, sino un bien común. Este, como decía yo hace rato, pues un bien común es este, como me decían, un parque, un supermercado, un restaurante, un McDonald's, donde tú puedes entrar y salir, es un bien para todos, pero eso no es la universidad es una universidad, por pues decimos con toda claridad en la conferencia de Barcelona, bien público porque debe ser garantizado este derecho por el Estado, y bien social porque su responsabilidad es con la sociedad, no con las empresas. Y las otras es bien común para que este, se beneficien todos, entre comillas, ¿no? cuando vemos que, por ejemplo, en la conferencia, Aquí estás, este, vemos los logos que subsidian Claxo, y son organismos no gubernamentales, organismos intelectuales, asociaciones, redes, rectores, universidades. Los que estuvieron en la conferencia de Barcelona pudieron ver quiénes financiaron la tercera conferencia mundial, era Huawei, Santander, este Banco Mundial, la OCDE, con los logos no, no, no se ocultaba y había mesas especiales donde hablaba Huawei, por ejemplo, yo entré a la exposición de, de, de este, este esta transnacional y tenían 3 millones de estudiantes enlazados en sus en sus circuitos escolares, etcétera, etcétera y pensaban en el 2025, 30 a llegar a 300 millones. O sea, todo una avalancha de este de, de igual estaba samil ya, ya, ya fue mencionado aquí por álvaro hace un momento también se echó un rollo este de lo más ambiguo cuando antes medio decía cosas interesantes en fin ¿no? o la OCDE de que se echó un rollo sobre el, la garantía de la permanencia de los estudiantes y puso énfasis en que la garantía dependía de del recurso que aportaban los estudiantes para sus trayectorias escolares, es una cosa verdaderamente este, terrible. Bueno, esa tercera fase es lo que tenemos que discutir ahora, hacia dónde vamos, cuáles son los escenarios que se abren después de la pandemia, dónde tenemos que avanzar en modelos híbridos, sistemas de alto nivel de responsabilidad de las políticas públicas, mantener la gratuidad, la autonomía y la progresividad en el acceso, para sobre todo en la mayoría de los países que tenemos hasta un 40%, estamos en 38-39% de acceso en el grupo de edad escolar correspondiente, muy bajo, todavía se pretende hacia, se pretendía en los próximos dos años llegar al 50%, este, difícil, va sobre todo por después de la pandemia. Eh, y cómo revertir eh, el, este, alrededor del 40% el total de los estudiantes, aquí en la UNAM incluso o sea, el rector habló de, de casi 50% de una, eh, niveles de deserción o de eh, incapacidad para continuar con los estudios desde la lógica de modelos este, de uso eh, mixto no híbridos, porque los híbridos implican otra cosa, son modelos de paradigmáticos de producción de conocimientos distintos, no solamente mixtos, donde, donde combinas lo presencial con, con sistemas a distancia. El híbrido implica un paradigma distinto de la perspectiva del aprendizaje y la organización de los conocimientos. En fin, son tres niveles en los que eh, hemos discutido, hay una producción eh, que sobre todo ha sido eh, bien representada, como lo dijo Damián, al final por toda una corriente de pensamiento que hemos defendido estos principios desde las conferencias y que lo seguimos haciendo, pero que necesitamos ahora empezar, como Córdoba se pretende, ahora en junio-julio, eh, definir con claridad una estrategia, una Hoja, una, una, una agenda concreta que efectivamente nos conlleve desde una perspectiva de un nue una nuevo periodo, una nueva etapa de desarrollo a enfrentar estas condiciones mucho más difíciles que este, tenemos en el marco eh, regional y que en clave de transformación tenemos que eh, abrir estas posibilidades de la desde poniendo en el centro la cooperación solidaria, la autonomía y la eh, integración como punto de referencia para la solución de nuestros problemas solitos. Este, por cada universidad va a ser muy complicado enfrentar esta nueva fase y este periodo este, terrible de transición en el que nos encontramos. Necesitamos poner en el centro la cooperación y la integración universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Y ahora le damos la palabra a Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Buenos días a todas, todos. Bueno, hicieron un contexto general y un balance que me deja a mí en, en una situación problemática, porque no voy a repetir nada de lo que dijeron, así que... Como estoy acostumbrada, porque yo me manejo en las fronteras del conocimiento, en las fronteras del género, en todas las fronteras posibles, voy a empezar hablando de eso. Eh, bueno, Axel ya debe saber que yo voy a hablar de eso, porque de hecho no mencionó nada de, de no nada de una de las cuestiones que venimos trabajando juntos, que es eh, la cuestión de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, que me parece una estrategia fundamental que podemos darnos en el sistema, en todos los sistemas. Bueno, para empezar, hay una cuestión que quisiera resaltar de las que ya hablaron ambos, que tiene que ver con la, con la idea de la crisis o con la idea de las problemáticas de, del mundo en este momento, que no son solo del sistema universitario, son crisis políticas, crisis democráticas, crisis institucionales, que por supuesto también afectan al sistema universitario porque bueno, somos parte de, de toda esa estructura, digamos, democrática e institucional. Eh, la otra vez leí un, uno de los últimos artículos de, de Guaventura Que decía que es necesaria, por supuesto, la credibilidad en las instituciones Para que las instituciones funcionen Y que si las instituciones no hacían algo para resolver la falta de credibilidad Iban a tener que enfrentarse con las sociedades ¿no? Con las sociedades que no tienen acceso O que no ven resuelto a su problemática respecto de las instituciones nosotros estamos mirando con muchísima conciencia el problema de la, de la mercantilización y de las empresas como una demanda que nos acucia, que nos apremia y que de alguna manera nos fuerza a replantearnos nuestra estructura y nuestro sistema de funcionamiento institucional. Hablo de la, del sistema público, ¿no? de las universidades públicas. Estamos mirando también... La necesidad de, de la sociedad, porque cuando hablamos del bien social, recién lo decía Axel, estamos mirando también la necesidad de la sociedad respecto de, eh, de lo que espera esa sociedad de las universidades y de la incorporación, la inclusión, la permanencia y la graduación, y también de la parte de la sociedad que no accede a la universidad, porque bien social también significa que la sociedad que no accede o que no es parte de la población universitaria requiere de la producción de la universidad, por ejemplo, en relación a la producción de conocimientos, a, a, a, la, a la transferencia y a todo lo que tiene que ver también con la extensión y la vinculación territorial. El Estado y la sociedad requieren de la, de la participación universitaria en ese sentido. Pero a veces... Eh, yo pienso que tendríamos que mirar también la demanda crítica de la sociedad hacia las universidades. Eso me parece que en el, en el texto de Boa que, que yo mencionaba, eh, yo lo pensaba en relación a cómo tenemos que actuar respecto de la, de la falta de respuesta de la universidad a esa parte de la sociedad, de la falta de respuesta que le ofrece, sí, la, la actividad privada, las empresas el sistema mercantil, etcétera, que no solamente son carreras de grado, que no solamente son títulos, que no solamente son cuestiones que antes para la universidad eran fundamentales y para la sociedad también era fundamental, era un plusvalor, era una forma de legitimar, históricamente en mi país había una obra llamada se mi hijo el doctor que fue emblemática respecto de cómo pensaba la sociedad argentina respecto del progreso y la... Y la este, y el ascenso de clase, ¿no? O, o, la, o la situación de mejora de las subjetividades y del país también. Y ahora me parece que no buscan tanto eso, sino que buscan la posibilidad, de, obviamente, el, el mercado del empleo, pero también algunas otras cuestiones que tienen que ver con capacitaciones específicas, seminarios concretos, eh, sobre actividades que son oficios a veces, actividades que son parte del mundo de, de la social, no solamente de la empresa, sino también de las industrias eh, pymes o de las industrias de las economías sociales, etcétera, que son eh, conocimientos que requiere la sociedad. Y que me parece que las universidades en ese sentido estamos eh, en deuda con esa sociedad. Entonces, a mí me gusta siempre pensar, tal vez por eso que decía, porque me muevo en las fronteras, porque estoy leyendo la epistemología feminista, estoy leyendo a Dona haraway ahora, por ejemplo, otra vez, releyéndola, que toma una parte importante de la filosofía Foucaultiana y habla de heterotopía, habla de una construcción de paradigma diferente, de una deconstrucción de las subjetividades también, pero de las instituciones. Y es muy importante tener esa mirada, digamos, eh, diferente respecto de, de las instituciones propias las artes también ayudan a ver esa esa mirada crítica digamos esa mirada de, de de evaluación que a las universidades a veces nos cuesta un poco tenemos por ejemplo situaciones que modificar ayer lo decíamos en el foro de rectoras y rectores situaciones que tienen que ver con planes de estudios eternos que hay estudiantes que tardan ocho nueve años en recibirse en una carrera eh, que a veces es problemática respecto de la situación en la que se, en la que se encuentran cuando se reciben o se gradúan. Hablamos de la dificultad para evaluar los planes de estudio y transformarlos, porque son muchas veces, y hay diferencias, es, es muy heterogéneo el sistema universitario, hay universidades nuevas, ya lo dijo Axel, hay un montón de universidades nuevas que se manejan de manera diferente en relación a esto. Pero el sistema es muy heterogéneo, hay universidades gigantes y muy antiguas que tienen más dificultades todavía para revisar ese modelo napoleónico, digamos, que las constituye inicialmente. Eh, y a veces ese, ese, esa propia incorporación de la novedad, de la innovación al sistema universitario, hace que se revisen las universidades preexistentes a las que se, a las que se crean en la nueva ola, digamos, en, o en la segunda reforma, también le decíamos a veces que es la creación de las universidades emblemáticas, de las universidades territoriales localizadas nuevas, etcétera, que para mí también son de frontera. Y que para mí es interesante eso porque el nivel de, de localización en la frontera permite entender lo que no está dentro del sistema, no solamente lo que está dentro del sistema para evaluar, sino también lo que la universidad no abarcó, lo que la universidad tiene que crear, lo que la universidad tiene que modificar respecto de la vinculación con ese territorio donde está constituida y donde está creada. Ese fue el sentido de la mayoría de las universidades nuevas en eh, el momento al que se refería Axel, ¿no? Eh, tanto en Ecuador, como en Argentina, como aquí, como en Brasil. Bueno, la mayoría de las universidades se crearon, tanto las emblemáticas como las, las vinculadas territorialmente en zonas específicas, se crearon con esa mirada digamos hacia afuera de la universidad en relación a la, al, a la sociedad y al bien común, que decía Axel. Pero de todas maneras el mundo cambia más rápido y la pandemia nos puso en una situación vertiginosa de cambio y nos mostró que ni siquiera esa innovación era suficiente para sostener al sistema seguro, digamos, seguro en el sentido de, de protegido contra el ataque de la mercantilización. A mí me parece que esa mirada crítica que, que se plantea en este momento, porque no es en vano, que se da, bueno, ayer decía el rector de la Universidad de la República, ¿no? o el rector de la Universidad de Rosario, lo decíamos varias y varios, eh, perdón que digo varias, primero, pero costumbre. Eh, y, y sí, nos fuimos a Barcelona, muchas y muchos de nosotros, pudiendo haber ido, estando invitadas, invitados, y vinimos acá y vamos a ir a Córdoba. Y me parece que esa es una fuerza muy importante, que también a mí me, me parece necesario señalar que tiene que ver con una dinámica política, de cooperación y de redes, de redes que dentro de la, de la epistemología feminista es casi la única forma política, la única metodología de construir políticamente si nos tenemos que enfrentar a adversarios tan grandes, porque la verdad es que los adversarios que recién nombraba Axel son gigantes y que verdaderamente están en este momento produciendo conocimientos de acuerdo a sus propias necesidades, a sus necesidades particulares porque crean carreras, porque ellos mismos, esas empresas mismas, generan eh, la, la oferta académica estratificada de la que nosotros justamente estamos tratando de evitar eh, caer en, el, en la misma problemática. A mí me parece complejo ese punto porque no podemos terminar con la problemática, repitir, o sea, con, compitiendo con esas actitudes de las empresas, sino que tendríamos que pensar en realidad en una eh, estructura cooperativa, como decía Axel, o de red, y que en realidad ofrezca una alternativa a esas eh, estrategias de las empresas mejor. ¿Mejor qué quiere decir? Quiere decir más amplia, quiere decir que no solamente sirva para un trabajo que te ofrece una empresa en un momento determinado, de acuerdo a una necesidad determinada y con bastante sentido de la alienación. Perdón, también... Eh, me parece una, un término que es necesario utilizar, pero que habría que aclarar un poco más si no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Eh, creo que, que las universidades públicas tenemos que trabajar en contra de ese modelo, del modelo de la estratificación, de la alienación, etcétera, pero no podemos dejar de lado aquellas cuestiones que nos hacen falta incorporar a la, a la, construc a la construcción institucional, a la gobernanza también, y a la autonomía, porque nosotros tendríamos que revisar otra vez la noción de autonomía, me parece que es fundamental revisar la noción de autonomía. Bueno, en nuestro país ya se empezó hace mucho tiempo a pensar en qué, en qué tipo de autonomía eh, tienen que tener las universidades públicas, básicamente una autonomía responsable, recién Axel lo decía, una autonomía que tenga vinculación permanente con las políticas de Estado, no con las políticas gubernamentales, porque los gobiernos, también lo dijeron antes, van y vienen, a nosotros mismos nos tocó, a nosotras nos tocó, eh, padecer un, un, un gobierno como el como el gobierno neoliberal lo vieron en la en Córdoba digamos no salió abucheado del marco de la CREF, pero eh, con razón abucheado porque verdaderamente tiró para atrás gran parte de las este, de los logros de los avances que había tenido el sistema universitario aunque no pudo todo no pudo tirar todos los avances por la borda pero sí una gran parte de esos avances entonces no podemos depender de las decisiones de políticas gubernamentales, sí de políticas de Estado, y ahí tendríamos que pensar cuáles son esas políticas de Estado otra vez ahora. ¿no? Esas políticas de Estado que excedan la cuestión de los países y de los gobiernos particulares de los países y que tengan que ver con unos consensos regionales como lo fuimos teniendo desde, bueno, recién Axel decía hacía eh, el derrotero de la, de la evolución también de la, de la situación de las conferencias, de las diferentes conferencias y sobre todo de las regionales, no eh, que me parece que serían las que, nos, las que nos tienen que mostrar el camino, aunque tenemos que revisar el camino. Digo, no podemos tirar por la borda nuestro pasado de lucha, pero tampoco podemos quedarnos en las mismas banderas del pasado, porque si no me parece que vamos a tener un problema que no, del cual no vamos a poder salir. Eh, a mí me parece que, que, la, que la construcción de ese mundo mejor, que decía Damián, de ese mundo posible, mejor, de buen vivir, diría René, de buen vivir, eh, es, este, es necesaria, pero también entonces hay que revisar la estructura profunda, epistemológica de las universidades. Se tienen que redefinir. Vos habla de pluriversidad. Yo no sé si es la palabra pluriversidad. Es una, bu es una buena noción para pensar la idea de pluriversidad. Pero no solamente tiene que ser plural, tiene que ser decolonial, tiene que ser decolonial la universidad latinoamericana del futuro, tiene que ser, no global tampoco, que sería el otro término, digamos, complejo para trabajar, no puede, tiene que ser heterotópica, tiene que ser heterogénea, pero tiene que tener valores comunes. Y para mí en ese sentido tiene que ser plural, tiene que ser decolonial, tiene que ser feminista, lamento también el miedo al término, pero tiene que ser, tiene que incorporar no solamente mujeres, sino valores de los movimientos de mujeres. Mujeres es, este, es una cuestión de género, es una cuestión sexista, decir, incorporar mujeres. Es cierto que la incorporación de mujeres generó modificaciones importantes, lo decía Axel recién. La reforma del 18, ¿cuántas había? Casi ni se nombran, había, pero casi ni se las nombra, fueron invisibilizadas. En la, hoy en día en el sistema universitario las rectoras que estamos somos pocas, muy pocas, muchas más de las que había hace en los 90, que creo que había una sola en mi país por ejemplo, eh, ahora somos como 11, es un montón, ¿no? el crecimiento y evolución, que tiene que ver directamente con la incorporación de mujeres a los claustros, pero no alcanza con que sean mujeres, tienen que tener un pensamiento diferente a la hora de hacer política institucional y también a la hora de dar clases. A mí me parece que hay que revisar las pedagogías, las epistemologías y las ofertas académicas. Si no hacemos eso, en realidad el modelo universitario se vuelve conservador. La reforma fue moderna en 1918, pero ya no es moderna. La segunda etapa, bueno, Axel nombraba cuatro, digamos, no los diferentes momentos, para nosotros la segunda etapa en Argentina tuvo que ver con la gratuidad, que una etapa de, de, de pensar, digamos, en la democratización y el acceso a la universidad pública por parte de las clases sociales que justamente no accedían a la, unidad, a la universidad pública. eran esas, esas reformas importantes se dieron a partir del 49. Para nosotros eso en Argentina es un momento importante, en el gobierno de de Juan Domingo Perón, que fue quien pensó en realidad esa, esa necesidad de, hacer, de incorporar a todas las clases a la, a la dinámica de la educación para modificar la estructura cultural también del Estado. Y ahí yo creo que viene la otra parte, la última de las, de las cuestiones que a mí me interesa trabajar, que de algún modo anticipé, que es la transdisciplinariedad, también pesada desde las artes y desde el feminismo. No se puede trabajar más con esos compartimentos estancos que son las disciplinas. Eso es otra ventaja que tienen las empresas sobre las universidades. Deciden en cualquier momento qué enseñan y superespecifican la oferta, ¿no? de acuerdo a la necesidad que tiene la empresa en ese momento. Entonces, es contingente la oferta. Nosotros no podemos, ni, ni creo que tenemos que intentar, porque no nos interesa competir contra eso, pero si seguimos pensando en las disciplinas tradicionales solamente como posibilidad de educación de grado, sin reformar o sin revisar esas estructuras, realmente creo que vamos a perder ventaja, grandes posibilidades de hacer crecer el sistema universitario. Tenemos que pensar en un conocimiento de transdisciplinar en el conocimiento del futuro el conocimiento del futuro es transdisciplinar las chicas, los chicos, les chiques porque ahora son un montón de chiques van a pensar siempre en cuestiones que nosotros ni nos imaginamos así como la pandemia nos demostró que la presencialidad es fundamental para los vínculos para la percepción para la, para la producción de conocimientos también nos demostró que lo digital es esencial, que no podemos prescindir de lo digital las generaciones del futuro son generaciones digitales también. Y me parece que ahí hay una brecha, incluso, por ejemplo, entre las docentes y los docentes. Yo me encontré en una situación tremenda en la pandemia, dando clases virtuales. Porque no lo sé hacer, porque nunca lo hice, porque me encanta la presencialidad, pero es mi zona de confort. Tuve que aprender a revisar el plan, a modificar las lecturas, los ejercicios. En lugar de dar cuatro horas de clases, daba una, y sin embargo me alcanzó para dar todos los contenidos. Tenemos que revisar esos prejuicios, no podemos seguir pensando que una carrera de 8 años de una clase teórica de 4 horas por semana es lo que necesitan las personas que tienen 19, 18, 20, que se quieren recibir en 3, 4 años porque necesitan trabajar, porque necesitan ser parte activa de la sociedad. En la universidad mía, que es de artes, para estudiar artes visuales, que es una carrera que tiene años de tradición, porque mi universidad es nueva, pero la carrera de artes visuales tiene 100 años, están cursando en este momento 5 años de los que ya sabemos que son teóricos, o sea que figuran en la currícula, en el plan aprobado, pero en realidad siempre dura esa carrera 7, 8 años. Mientras tanto, se les siempre y cuando trabajen medio tiempo o no trabajen. No tienen la posibilidad de dedicarse ocho años. Entonces desertan. Y probablemente vayan a hacer cursos de diseño, de dibujo o de alguna otra actividad al mundo privado. Y en ese sentido nos están sacando ventaja. A, no, a mí me parece que si no vemos las razones por las cuales nosotros perdemos lugar en esa difícil batalla por la, por la economía del conocimiento, porque es difícil, la economía del conocimiento nos implica de manera directa y, obviamente, nos mete en una situación de competencia en el neoliberalismo. Y por más que no querramos, vivimos en, el neo, en un mundo neoliberal. Nosotros tenemos que resistirnos desde adentro del mundo neoliberal. Y tenemos que encontrar estrategias y tácticas inteligentes, porque si no, vamos a quedar, como a veces quedan las viejas izquierdas, nada más que quejándonos o haciendo marchas y, y, nada, y gritando contra algún espejo. Así que me parece que un mundo mejor, un mundo de buen vivir, es posible, por supuesto, no tenemos, dice Dora Barrancos, no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas. Así que yo pienso que, y además yo no lo soy, o sea, tengo una, una, una actitud de, de trabajar siempre para un mundo mejor y me parece que deberíamos contagiar, a las universidades públicas de esa actitud y estar en la frontera no estar siempre en las jerarquías es una actitud feminista porque los varones a veces tienen los varones en general para decir algo del género sexistamente hablando en realidad el género masculino tiene la dificultad de correrse de la, de la, del lugar de visibilidad del lugar de centro del lugar de la jerarquía que es un lugar complejo en este mundo en que vivimos porque hay muy pocos lugares jerárquicos hay muy poquitos lugares donde nos, realmente nos valoran en el sentido que se supone que implica la jerarquía neoliberal. Así que luchar contra el neoliberalismo es revisar nuestras propias conductas capitalistas y nuestras propias conductas patriarcales. Las mías también, yo también lo decía hoy, las mujeres también, tenemos que revisar esas conductas patriarcales, coloniales, patriarcales y neoliberales. Como dice... BOA, es imposible pelear solamente contra uno de esos patrones. Son tres patrones, en el doble sentido de la palabra patrón, ¿no? en el doble sentido. Y me parece que tenemos que eh, obligarnos a trabajar, entonces, en esa forma de construcción, si queremos construir un sistema universitario del futuro, como nosotros pensamos que tiene que ser un sistema universitario en el futuro. Así que solamente una universidad plural, democrática, feminista y moderna, voy a agregar, contemporánea, digamos, adecuada a la época en la que nos tocó formar estas instituciones, puede colaborar con otro mundo posible, con otro mundo mejor, en donde lo, lo importante sea el buen vivir y la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y ahora le damos la palabra a Gerardo Caetano. Buenos días para todas y para todos. Me hacía acordar la compañera Sandra eh, una conferencia interamericana previa a la gran Reunión de 1918 en Córdoba, que se hizo en 1908 en Montevideo. Y allí, y están las fotos maravillosas, había entre más de mil delegados estudiantiles y universitarios, una sola mujer. Una sola mujer. Para nuestro orgullo era un uruguaya, Clotilde Luisi. ¿Eh? Las hermanas Luisi, que eran tres, la mayor era Paulina, que fue la primera mujer médica del Uruguay. La segunda era Clotilde, que fue la primera mujer eh, abogado del Uruguay, que estaba presente en ese, en ese eh, congreso universitario. Y la tercera fue poeta, Luisa Luisi, las hermanas Bronté de Uruguay. ¿Mm? Y a más de 100 años, bien, uno podría referir, eh, bueno, Hemos avanzado, <risa> pero no lo suficiente. Porque también en 1904, en Buenos Aires, se realizaba el Congreso por el Libre Pensamiento y habían unas pocas delegadas feministas que reivindicaban un programa mínimo para la liberación de la mujer. Y en ese programa mínimo hablaban de cosas como a igual salario, a Igual trabajo, igual salario, una única moral para ambos sexos, etcétera, etcétera. Demandas que todavía siguen entre nosotros. Y eso tiene que ver con algo muy importante. Yo creo que eh, en el panel se ha inscrito muy bien la trama de las distintas conferencias últimas vinculadas con el tema universitario universitario, como debe hacerse en el contexto de época, en el contexto histórico. Eh, no, no, no ver a las universidades como, un, como una especie, como una burbuja que, cuyo, cuyo acontecer es paralelo. No, no, el acontecer de las redes universitarias del mundo tiene que ver con estas últimas tres décadas, cuatro décadas de transformaciones eh, muy fuertes. Y allí no, no, no hay otra posibilidad que partir del desafío de este momento histórico, ¿m? que está marcado por la pandemia, sin lugar a dudas, pero que también está planteado por bueno, una crisis eh, económica frontal, eh, un hiperproductivismo inédito en la historia que no obtiene solución de continuidad, o una revolución científico-técnica que en su desplazamiento gigantesco también está planteando desafíos sistémicos, desafíos de sistema en todos los sentidos. En esa perspectiva la pandemia puede ser vista como un observatorio privilegiado y lo primero que ese observatorio privilegiado nos brinda, también desde la perspectiva de las universidades, es que la pandemia no fue un cisne negro, no fue un, un evento inesperado y disruptivo. No, ya había un orden que estaba de alguna manera estableciendo, bueno, la cercanía de una situación dramática. Es más, esa referencia sigue estando, sigue estando. La pandemia, además de un observatorio privilegiado, para saber a dónde estábamos, es un momento de transición. Hay, muchas, hay muchos conceptos que nos ayudaban para vivir y muchas prácticas que nos ayudaban para, trans, para transcurrir el suceder, que bueno, que por la vía de los hechos han quedado, si no atrás, por lo menos muy desafiados. Y es un momento de inflexión. Y la inflexión, como toda inflexión, está en disputa. No sabemos... Inflexión hacia dónde. El rumbo siempre está en disputa. Y en esa perspectiva, esa dimensión de observatorio privilegiado, de transición y de una inflexión en disputa, tiene mucho que ver con los debates a propósito de la educación superior. Y debiéramos usar esas referencias. Creo que los ciclos que refería Axel nos ayudan mucho, nos ayudan mucho a pensar en esas eh, tres dimensiones. Y nos ayuda mucho pensarlo desde esta conferencia, que tiene como clave de reflexión y de debate la trama de las desigualdades en el contexto del continente más desigual del planeta, y esto es un doble o triple escándalo, porque América Latina es un continente muy rico, muy rico. Puede llegar a ser irrelevante por su desunión, que está alcanzando niveles inéditos y que es algo que tenemos que enfrentar, también en el marco de las plataformas universitarias. No tenemos salida en solitario. No tenemos salidas sino en redes, como bien se señalaba. Eh, no tenemos salida aprovechando ¿m? supuestas oportunidades en donde los socios de la región no son los adecuados. No, tenemos que aprovechar esta, este desafío no desde oportunidades mal vendidas, y lo digo de un desde un país pequeño, en el que muchas veces ha estado presente esta idea de salvémonos solos porque es un país pequeño y además los dos los dos grandes vecinos son inestables, son gigantescos. No, no. ¿Eh? También para los países pequeños no hay salida en solitario. Y miren que el Uruguay históricamente siempre ha sido... Un país muy apetecido por potencias extrarregión, que han querido hacer un Gibraltar allí en el Río de la Plata, un Singapur en el Río de la Plata, y también, también, este, un Cambridge, este, un, una Harvard en el Río de la Plata. No, no. Eh, la vocación isleña nos ha traído este, desventura. Y eso implica. Bueno, asumir el reto de esta conferencia, que es cómo se construye más igualdad, cómo se eh, confronta la trama de las desigualdades en la universidad desde la educación superior. En primer lugar, aprendiendo algo muy importante, que es cómo hacer para consolidar avances que tienen que ver como valores inclaudicables, y al mismo tiempo hacerlo desde una apertura a los cambios, a las transformaciones indispensables, necesarias. El ataque a las universidades públicas se ha hecho en función de un diagnóstico que dice es imposible eh, tramitar los cambios que hoy se requieren desde estas universidades públicas. Bueno, esto que es profundamente ideológico, y que se nos quiere vender como una suerte de sentido común, ¿m? que ante, ante, ante lo cual una confrontación es un error conceptual, hay que confrontarlo. Para confrontarlo, hay que confrontarlo desde el cambio. Y asumiendo críticamente, bueno, eso que siempre tiene la dimensión de cambio. Eh, Keynes <ríe> decía que para cambiar... Tan importante como tener ideas nuevas es dejar ideas viejas. Y yo creo que es muy preciso, es muy preciso, sobre todo de la perspectiva de la transformación y sobre todo para confrontar supuestas novedades que son viejísimas, que son viejísimas ¿eh? y que se nos quiere vender una vez más como, como espejitos de colores. Hay que dejar ideas viejas, confrontar en clave política, porque es una discusión política de poder, y en clave ideológica, porque viven y luchan, claro que viven y luchan, y al mismo tiempo con una apertura para cambiar. Y en ese sentido, bueno, la referencia de, de cómo construir igualdad es, es, es, es absolutamente clave. Y en América Latina, cómo construir igualdad es cómo construir diversidad. Y en verdad, América Latina tiene que asumir radicalmente el reto del feminismo, de los feminismos, que nunca hubo uno, ¿eh? de los feminismos y de las diversidades y de las disidencias. Pero tiene que hacerlo también desde una historia profunda, muy profunda, que nos lleva a, a, a las raíces ancestrales de nuestro continente, ¿eh? que siempre marcaron la diversidad. América Latina no puede ser sino diversa. No necesito decirlo en México. México es muchos colores, muchos sabores, muchas comidas, muchos rostros. Y la imposición de hegemonía que busca justamente homogeneidad. Bien, si uno va profundo en la perspectiva de la necesaria inscripción histórica de las transformaciones, ve que eso salta. Por eso es muy importante, muy importante, que frente a esta visión... Eh, que se presenta como nueva, en donde lo que realmente importa en ciencia y lo que realmente importa en la universidad son los saberes ascriptos a la nueva revolución científico-técnica, para la cual la investigación básica hay que dejarla, y sobre todo la investigación en humanidades y ciencias sociales hay que marginarla, porque lo que importa es otra cosa, lo que mide impacto es otra cosa, frente a eso hay que ser radicales, ir a la raíz... Buscar en las profundidades de nuestra cultura milenaria y no para no cambiar en función de los desafíos contemporáneos. No, no, para cambiar mejor y para cambiar en clave de profundidad, para dejar ideas viejas, efectivamente, para dejar ideas viejas. Que esa pretensión de eh, dejar las humanidades y las ciencias sociales como un sabor, y dejar la cultura como un sabor que es simplemente un adorno final... ¿eh? Para la torta es una visión absolutamente arcaica que ha fracasado en América Latina. Tenemos que recordar esa, esa perspectiva. Y por supuesto, discutir igualdad es discutir libertad. Se habla ahora mucho de... No, no, hay que liberalizar a los estudiantes. Hay que incorporar libertad en la elección. Justamente. Y se practican... Sistemas de servidumbre, ¿Mm? se planteaba bien en el, en el reto anterior. En el, el, el lugar de políticas públicas de igualdad, no, becas de caridad. Es la vieja, es la vieja modalidad. Para construir igualdad, bueno, hay que, hay que... Los que ganan mucho tienen que construir becas. Y a partir de las becas o de los préstamos, bueno, habilitar a que todos o el bono igualitario, el llamado bono igualitario, todos puedan financiarse. Esa comprensión de lo que implica el financiamiento de un estudiante de educación superior, ese desafío a propósito de cómo se gobierna una universidad, un instituto de enseñanza superior, tiene que ver también con el núcleo de los valores que están en discusión. Tiene que ver con el concepto de libertad y de independencia que realmente queremos establecer como aspectos inalienables de una actividad universitaria. Por supuesto, por supuesto, aquí eh, el debate es internacional. Hablábamos de la necesidad de, de, de, de consolidar y de unificar las redes latinoamericanas. Y bien, eh, esta opción de Claxo, como Flaxo y como Alas y como todas las otras redes latinoamericanas están proyectando la necesidad, justamente, de construir redes. Ahora, tenemos que ir a más y tenemos que, como siempre, discutir con otros en el mundo y discutir con otros, justamente, modelos y valores y afrontar las situaciones. Como bien se establecía, hoy estamos ante una nueva arremetida de la mercantilización, de la privatización y una vez más se la quiere ofrecer como la salida moderna la salida adecuada a los retos de este contexto tan desafiante y se quiere plantear como antimodelo la universidad pública la universidad pública tradicional aquí hay que ser muy firmes muy firmes y así como que hay que hay que dejar ideas viejas para asumir ideas nuevas hay que desmantelar estos simulacros ¿eh? de modernidad y afirmar lo que implican, con esa persuasividad, de hablar de las cosas concretas, de hablar de las cosas concretas. En estas nuevas ofertas de educación privada y de educación mercantilizada, ¿qué es lo que entra y qué es lo que queda afuera? tanto en términos de personas como en términos de contenidos. Esa aparente flexibilidad para responder a las lógicas de un capitalismo aceleracionista. ¿Qué es lo que incorpora y qué es lo que deja fuera? ¿Cuál es el balance? Una de las lógicas de la desregulación es que no, hay, no se hace balance. No se hace balance. Los balances tienen que ver con, bueno... Eh, si es financiable o no financiable, de acuerdo a lógicas mercantiles, si salieron tantos o emergieron tantos, pero no hay balances en términos de construcción de bueno modelos mejores de educación superior. Hay que desmantelar esas versiones y hay que hacerla asumiendo, bueno, que hoy tal vez estemos en una ofensiva en donde... Contra, contra muchas razones que podríamos eximir, luego de la pandemia, tenemos una ola privatizadora y una ola mercantilizadora, frente a la que no tenemos que asumir una posición defensiva. Tenemos que generar una disputa, pero la disputa implica cambiar desde valores asentados, pero también desmantelar los simulacros. Dar esa batalla que también... ...es una batalla pública. No nos engañemos. La segmentación, la estatrificación... ...está asociada con la demonización... ...de las universidades públicas. Y para eso las universidades públicas... ...tienen que comunicar bien lo que hacen. Y muchas veces para comunicar bien lo que hacen... ...no pueden recurrir a... ...bueno, los medios de comunicación. Incluso muchas veces... ...y en esto también hay que pensar muy radicalmente... Nuestra adaptación a las nuevas redes de información y comunicación ha sido endeble. Las visiones conservadoras se han asociado mucho más rápido a esas redes. Y además no tienen ciertos pruritos y ciertos escrúpulos que debe tener cualquier lógica de comunicación. Por ejemplo, decir la verdad. No, no. El éxito en esta lógica privatizadora y desreguladora es... Justamente un éxito que, de alguna manera, eh, muchas veces se construye desde la legitimación de la mentira. ¿Eh? Y hoy estamos frente a instrumentos, eh, frente a los que no tenemos que reaccionar, pero frente a los que tenemos que advertir eh, en su buen uso la potencia gigantesca que tienen. Antes era una mentira dicha mil veces, hoy es una mentira que puede ser reiterada N millones de veces. Entonces estamos luchando contra poderes muy fuertes. Repito, esto no es para entrar en una lógica defensiva, que sería suicida. Esto es para ingresar en un escenario de disputa con los ojos bien abiertos y partiendo de que tenemos que reconstruir credibilidad. Eh, se citaba bien a Boaventura. Eh, hay que asumir que no solamente la enseñanza superior, sino que los sistemas educativos, luego de la pandemia, y tendremos que medir el impacto de la pandemia en los nuevos estudiantes, en todos los subsistemas de la educación, seguramente tendremos déficits muy importantes. No estábamos preparados para dar clases por Zoom. No estábamos preparados para mantener la reserva de la cultura, la reserva de la acumulación educativa en contextos tan radicales. Seguramente han quedado heridas y tendremos que reforzar trabajo para recuperar esas heridas, incluso para recuperarlas y aprovechar para cambiar, para hacerlo mejor a lo que lo hacíamos antes. No podemos educar, mucho menos en educación superior, después de la pandemia como si no hubiera ocurrido nada. No, no, ocurrieron cosas muy graves, muy graves, y tenemos desafíos muy gigantescos. Y el que se sienta seguro se equivoca, se equivoca. Tenemos que rediscutir muchos asuntos, no podemos seguir como si nada hubiera ocurrido, ocurrieron muchas cosas. Por eso tenemos que asumir el reto de que tal vez nuestra credibilidad incluso desde instituciones virtuosas, desde instituciones públicas, está en crisis frente a las sociedades. Y tenemos que recuperar credibilidad. Y para recuperar credibilidad, para no quedar enfrentados con las sociedades, y miren, eh, no, no, no hay que ser muy, eh, muy atisbado para saber que hoy... Eh, los núcleos conservadores en cualquier ámbito, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan son lógicas de enfrentamiento social a perspectivas transformadoras y progresistas. Y los progresismos no tienen que dar por sentado en ningún aspecto de la vida que la credibilidad y la legitimidad están dadas, no están dadas. Siempre están en discusión, hay que ganarlas. Y lo que cambió ayer va a tener que cambiar mañana, siempre. Por eso hay que asumir esta, este reto de construir en nuevos contextos muy desafiantes este, mayor credibilidad y justamente evitar ese proyecto que es el enfrentamiento con las sociedades. Hay una demanda crítica hacia las universidades. Estamos en contextos de transformación muy radical. Los modelos del empleo están explotando. Los modelos de construcción de ciudadanía están explotando. No podemos seguir educando como si no hubiera ocurrido nada o como si no ocurriera nada. Lo que ocurre es que tenemos que aprender justamente a cambiar radicalmente y al mismo tiempo reafirmar esos valores que nos vienen de nuestra historia y que son inclaudicables, sobre todo cuando están siendo atacados desde tanto poder. Y por supuesto, y con esto termino, eh, esta es una lucha internacional, tenemos que sumarnos a todas las redes posibles, las redes que partan de la actividad académica, las redes de universidades, pero también otras redes. Y tenemos que asociarnos a todos, <risa> a todos. Y tenemos que pelear las plataformas, pelear las plataformas. Las plataformas, como todos sabemos, hoy defienden esto, y mañana pueden defender esto otro. Eh, Axel hablaba de la, de la memoria virtuosa de Juan Tedesco, ¿eh? que eh, en un contexto muy particular, en una plataforma no necesariamente amigable, sin embargo logró un gran avance, un gran avance. Tenemos que aprender de figuras como él, y tenemos que pelear en todas las plataformas. Pero no olvidarnos tampoco de que las plataformas no son solamente las académicas y que no podemos pensar una universidad que solo piensa que su disputa se juega en la dimensión académica. Por supuesto que se juega ahí y que se juega en el mayor rigor y que se juega en la mayor capacidad de transformación, pero también se juega como siempre ha ocurrido junto con las redes sociales, junto con las redes que nuestras organizaciones sociales, las organizaciones sociales de nuestros pueblos han sabido obtener. Por eso, termino, tenemos que aprender a cambiar ratificando una autonomía a la altura de las circunstancias del siglo XXI, una independencia crítica frente a todo gobierno. Y aquí no nos podemos equivocar nuevamente. No importa el signo ideológico del gobierno. Claro que importa, pero no debemos atarnos a ningún gobierno, por más progresista que este sea. Eh, un líder de nuestra independencia tenía una frase que es muy importante y muy radical. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Es ¿Eh? eh, demasiado radical, sin embargo, los gobiernos cambian y ya sabemos cómo lo que cuesta mucho acumular, después se desacumula muy rápidamente. Y eso nos debe llevar, primero, a firmar redes que estén más allá de los gobiernos, a firmar redes que traten de involucrar cambios irreversibles que arraiguen en los estados, a firmar redes que arraiguen en las sociedades que permanecerán, ¿Mm? y luego tratar con mucha independencia y con mucha independencia crítica este, a los gobiernos. Por supuesto, contando con aquellos gobiernos que son más amigables y confrontando sin claudicaciones a aquellos gobiernos que, como hemos visto y como vemos en nuestro continente, no trepidan un instante en aprovechar sus oportunidades. Y eh, la disputa política siempre es una lucha por las palabras. ¿Eh? la política es también un pleito que convierte a las palabras en conceptos, el núcleo de la historia conceptual, ¿eh? las palabras en términos de posibilidades de significación hacia los conceptos que son significaciones ¿eh? provisorias y siempre abiertas al cambio. Eh, yo sigo reivindicando la palabra universidad, porque universidad no viene de único, sino que viene de... Humanidad que viene de universo incorpora una visión extraordinariamente radical ¿eh? Eh, que va mucho más allá de las palabras que hoy están en entredicho, porque es la red más plural desde su nacimiento, la red más global desde antes que se pensara en la globalización, la red que eh, buscó incorporar el conocimiento que es una lógica de interdisciplina, de transformación permanente, y de eso que tú decías también. Recuerdo siempre un libro que se llama La transformación en las ciencias sociales, y que tiene un subtítulo que me parece que es sumamente oportuno para la investigación en ciencias sociales y también para la transformación en la, en la enseñanza superior. El subtítulo le llamaba La frontera como campo de innovación. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a estar en fronteras. ¿Eh? siempre, y también hacer ser migrantes, ¿Eh? el conocimiento por definición, y en América Latina sabemos de eso, es migrante, siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos los las panelistas de, de este agua mesa, de este primer bloque del foro, desafíos de la educación superior. Lamentablemente estamos venimos cortos de tiempo, así que no hay espacio para, para poder recoger alguna pregunta, los invitamos y las invitamos a seguir a la tarde, yo solamente me quedo con esto último que han planteado en realidad todos. Hay una disputa muy fuerte y la única disputa, que la única forma de resolver esas disputas es recuperando nuestra memoria. Y recuperar nuestra memoria es recuperar nuestro pasado, todo lo que nos une, pero ese pasado no es solo de pensamiento, de construcción de alternativas, sino que es un pasado también en términos de estrategias. Siempre América Latina, para buscar su autonomía política en determinados, en, en diferentes planos y dimensiones, lo ha hecho vía la acción colectiva regional. No nos olvidemos eso, porque si no, como bien decían todos, estamos con menos capacidad de poder hacer frente a esas disputas que están cada vez más presentes y son cada vez más sinuosas a la hora de, de resolverlas. Así que un llamado colectivo desde esta red que es Claxo, desde nuestras diferentes redes desde la que trabajamos, a seguir pensando y proponiendo y generando acciones para esta estrategia regional de cómo construir mejores mundos, mejores alternativas. Muchísimas gracias.